Mírenlo, un grupo de diputados di que alarmado por las letras de alguna música urbana, algunos han planteado sanciones y una serie de medidas eh, porque eh, las letras, incluso muchos han planteado eh, transmitir un mensaje para que esos músicos, esos cantantes y sus respectivos compositores Eleven, porque es verdad que es una plebería de marca mayor. Pero ¿qué resulta? Los responsables de que primero haya tanta basura musical en la radio, en la televisión, en las redes sociales, y que a un segmento mayoritario de la población les guste, porque les gusta, especialmente a muchos jóvenes o una gran parte de la juventud, son los políticos que no han querido educar este pueblo. este pueblo no le puede gustar Mozart, ni le puede gustar Pavarotti, porque no tiene educación. Porque el promedio de la educación en República Dominicana es un sexto curso mal hecho de la, de la primaria. ¿Y cómo usted pretende que una gente sin educación, sin formación, de que le va a gustar lo clásico, de que le va a gustar eh, eh, eh, a... a, a a Francisco Carrera, o, o le va a gustar a Domingo, perdón, o, o, o, o, o a Luciano Pavarotti, no le va a gustar, al contrario, ve eso como una locura, como una porquería, porque eso usted tiene que tener cierto nivel educativo, pero tampoco esos músicos, que no igual que la mayoría de los peloteros, y los deportistas, mayoritariamente no tienen educación, no tienen formación, lo mismo pasa con esos muchachos de esos barrios, no tienen ¿Qué van a escribir ellos? Que no sea vaina de, de, de, de, de sexo, además a estos nivel y, y, y toda esa plebería que se ve. Pero los culpables son los políticos que han gobernado este país, que quieren mantener a ese pueblo en la ignorancia, que no quieren que ese pueblo se eduque, porque eso es un pueblo fácil de manipular, de usted controlar. Lo controla a través de la música pero eh, eh, como decía eh, eh, eh, uh, uh, uh, uh, Noam Chomsky en, en relación a lo que es la forma De la clase dominante manipular un pueblo eh, Que la música es uno de ellos Que ellos llegan a, a sentir que la mediocridad Y la ignorancia y la estupidez es algo bonito Y se sienten felices con ser estúpidos porque las clases dominantes trabajan para controlar un pueblo y tienen muchos mecanismos para mantenerlo en la ignorancia. Porque un pueblo ignorante, un pueblo que está pensando de que en Omega y de que un chimbala, es un pueblo que no va a luchar por, su de, por, por sus derechos. Tú lo mantienes drogado, lo mantienes alcoholizado a ese pueblo. Y, con ese y ese pueblo nunca va a cuestionar el sistema de dominación Que lo mantiene en la pobreza Que lo mantiene en la desigualdad Que lo mantiene en la marginalidad Entonces la clase dominante Los políticos que han dirigido este país Con todos los partidos que han gobernado este país No le conviene ¿Tú crees que si este pueblo fuera educado y tuviera conciencia, permitiera eso que esos diputados y senadores hacen con la situación que yo leí ayer. ¿Tú sabes lo que trae Macerati? Eh, eh, eh, todo tipo de carro, que, eh, un negocio. Si un diputado y un senador se elige para hacer leyes que favorezcan a un país, para vigilar cómo el Estado, el gobierno central, gasta los dineros que le ponen en sus manos, es para eso que están, pero lo de aquí no, lo de aquí están haciendo todo tipo de negocio, hay que darle barrilito, hay que darle cuarto para bichuela con dulce, que en Semana Santa, hay que darle cuarto en Navidad para ellos, de que regalo, o sea, coño, pero eso nada más se ve en este país, pero ¿saben por qué se ve? Porque ellos se han encargado de tener adormecido ese pueblo, para que se sienta feliz hasta comiendo tierra, ¿Y qué tipo de música le va a gustar a ese pueblo? todas a porquería? Tú no puedes pretender que ese pueblo que esté en la ignorancia, porque los políticos lo han llevado ahí, que ese pueblo que le guste Pavarotti. Entonces, esos son unos hipócritas, esos diputados. Porque tú no le puedes meter cucharitas a, a, a, a, a un infeliz que está sin comer, quizá a esta hora, lleno de pobreza, sin. sin que no. Nunca te ha leído un libro Nunca te ha leído un periódico Entonces tú no le puedes Y entonces si, si se hace músico ¿Qué es lo que hay en ese cerebro? Va a escribir eh, Poema Al estilo Miguel Hernández eh, eh, eh, el, el poeta español que, que, le escribí, que, que le canta Joan Manuel Serra o, o, o, o Sabina o, uno de, o, o un Silvio Rodríguez no puede escribir letras así. Lo que puede escribir es letra plebe. Y eso tiene un público mayoritario porque la mayoría es ignorante. Pero no le va a gustar Pavarotti nunca. Entonces estos diputados lo que están es haciendo es ridículo, señores. Es ridículo de marca mayor. Menta contento. Porque la realidad, amén. Es eso es lo que se vive el día a día. Quítele eso a esos muchachos. Quita que ellos oigan a Chimbala, a Omega, al sujeto. Y póngale, a ver, a ver, a, le, le dan un subbón que.